¿Qué hace? ¿Qué hace el bebecito de la mamá? ¿Qué hace el bebecito de la mamá? ¡Au! El pelo no. <risa> Perdón, no no pongas a los chicos. <risa> ¿Qué haces? Estás muy feliz. ¿tú? Sanita mi